Vamos a dedicar este vídeo a hablar un poco más en profundidad de lo que son las pruebas de interfaz, las pruebas end-to-end -end, y en concreto de Cypress, que va a ser el framework que vamos a utilizar para poder implementarlas. Tal y como hemos comentado antes, eh, las pruebas de interfaz son unas pruebas muy similares a las que realizaría el usuario final. Es decir, a las que el cliente realizaría a la hora de trabajar con nuestra aplicación. La gran ventaja que aportan es que ganamos en automatización. Son pruebas que se pueden automatizar y, por lo tanto, se pueden repetir de manera sencilla. Pero por contra, perdemos el libre albedrío. Perdemos esas cosas que suelen ocurrir cuando un usuario se pone delante de una aplicación y hace cosas inesperadas. Por ejemplo, pulsar con el botón derecho del ratón en la esquina superior derecha de la aplicación mientras tiene apretada la letra A. Y de repente, al hacer eso, pues todo falla. Nadie sabe por qué. Bueno, pues serían este tipo de situaciones las que no serían controladas por las pruebas de interfaz. Pero también es verdad que son situaciones un poco más especiales que escapan del flujo normal de trabajo de la aplicación. Pero eso sí, estas pruebas nos ofrecen mucha cobertura, teniendo en cuenta que se ejecuta todo el flujo de trabajo, toda la ejecución, se pasa por todas las fases, por todos los procedimientos que tienen que ejecutarse para realizar un proceso concreto, con lo cual la prueba es muy amplia y por lo tanto la confianza que ofrece es muy alta. ¿Su gran problema? La lentitud. Son pruebas que requieren levantar toda la aplicación para probarse, ya que hay que aprobar todo el flujo, con lo cual hay que arrancar la toma entera. Y ese simple proceso ya requiere de muchísimos recursos y de muchísimo más tiempo que el resto de pruebas como las pruebas unitarias o las de integración. El siguiente paso sería conocer qué herramientas tenemos disponibles para poder realizar ese tipo de pruebas. Y eh, la verdad es que hay bastantes. Posiblemente la más conocida, la históricamente más conocida, es Selenium. Una herramienta que no solo permite trabajar en web, sino también en otro tipo de aplicaciones, en aplicaciones de escritorio, y que en cierta manera podría ser considerada la madre del resto de herramientas. En pantalla tenéis algunas de ellas, como Phantom, iWatch o TestCafe, que posiblemente sean las más conocidas, cada una con sus ventajas y sus inconvenientes, pero sin duda la que desde hace unos años está cogiendo más cuota de mercado es Cypress. ¿Por qué? Bueno, primero porque está centrado en la web, es un, uh, un framework que está pensado en hacer testing de aplicaciones web. Segundo, porque es un todo en uno, es un pack que incluye todo lo necesario para realizar las pruebas, no es necesario tener en cuenta ningún otro elemento más, Cypress lo proporciona todo. Además es rápido, rápido dentro de lo que cabe, siempre recordando que son pruebas de interfaz y que son lentas. Sencillo de instalar, es muy sencillo como luego veremos muy confiable da seguridad en lo que estás haciendo en que las pruebas te dan esa confiabilidad que tú esperas está muy bien documentado y eso siempre es muy importante para ganar adeptos tiene además la posibilidad de poder visualizar la secuencia de trabajo eso lo que significa es que se graba un vídeo de cómo se están ejecutando cada uno de los pasos de esa prueba de manera que tenemos un feedback visual de lo que está ocurriendo en la pantalla, de lo que está ocurriendo en la interfaz mientras se va ejecutando la prueba. Admite plugins, con lo cual permite crecer en cuanto a funcionalidades. Además, es multiplataforma, algo que puede resultar un poco extraño, ya que estamos hablando de aplicaciones web, pero eh, hay ciertas aplicaciones dentro de la librería que nos van a permitir, por ejemplo, visualizar o hacer un seguimiento de los tests que pueden ser ejecutadas en cualquier sistema operativo, tanto en Windows, en Linux, como en macos y además como comentaba antes posiblemente en la actualidad sea el framework de testeo de interfaces más extendido inconvenientes pues también los tiene pocos pero los tiene y es que solamente podemos testear una aplicación eh, Cypress no funciona bien con saltos a aplicaciones externas eh, tenemos que tener todo controlado dentro de la misma aplicación eh, no funciona correctamente con Internet Explorer 11 lo cual tampoco es que sea a día de hoy demasiado preocupante y con Safari también tiene sus pegas Además puede ser problemático con el uso de iframes, e pero en general este tipo de inconvenientes como puedes ver son poco importantes con relación a todas las ventajas que aporta. Por último y aunque luego lo vamos a ver con un poco más de detalle al ponerlo en práctica creo que vale la pena indicar dos pequeños detalles. El primero es la instalación. Cypress se instala como cualquier paquete de Node pero en este caso indicando que es una dependencia de desarrollo. Es decir es un paquete que únicamente vamos a hacer uso de él en fase de desarrollo que no tiene que ser desplegado. Y por otra parte, eh, la manera de ejecutarse. En general, este tipo de herramientas tienen tres modos de ejecución. Un primer modo que sería el navegador. Es un método que podemos considerar el más normal, el más fácil de entender, en el que se arranca el navegador, se carga la página web y se ejecutan ahí directamente las pruebas. Es el más pesado, pero también es el más completo. Una segunda opción es el uso en modo Headless, la cual es muy similar a la opción 1, es decir, arrancar el navegador, pero, en este caso, el navegador se arranca sin interfaz gráfica. La página se carga, existe un DOM, pero no es visual. Esto permite ganar tiempo, permite que sea una ejecución más rápida que la ejecución previa, aunque aún así sigue siendo bastante pesada. Y, por último, tenemos un tercer modo, que sería el más ligero de todos. Este modo consiste en no arrancar un navegador, sino simular el uso del DOM mediante una librería, en este caso, JSDOM. Se pierde la parte visual, pero se gana en rapidez. Es un método recomendado, de hecho casi obligatorio, en procesos de integración continua o de despliegue continuo. Nosotros por ahora vamos a usar los dos primeros modos, ya ser interactivo, que ejecutaremos con Cypress Open, o el modo Headless, que ejecutaremos con Cypress Run. Por último, dejando un poquito de lado Cypress y eh, volviendo a las pruebas de interfaz más genéricas, existen otro tipo de pruebas que también se pueden considerar pruebas de interfaz, aunque están enfocadas de otra manera diferente. Existen, por ejemplo, las técnicas de Visual Regression. Unas técnicas que lo que permiten es comprobar que dos versiones de una página web son exactamente iguales. Es decir, que a lo largo de la evolución del código, la web no ha cambiado su apariencia. A grandes rasgos, podríamos decir que su funcionamiento consiste en tomar una foto de la página web que queremos probar y cotejarla con una foto tomada posteriormente de esa misma página web. En el caso de que esas fotos sean diferentes, se da un aviso. Por último, una versión más sencilla de estas pruebas de regresión serían las pruebas de Snapshot, que son pruebas similares a las que acabo de comentar, pero que lo único que comprueban es que la estructura HTML siga siendo la misma.